Estamos arrancando el encuentro entre el equipo de los Cotos Salvajes y los Leones Piernas Lanques y medio de ese equipo. Viene el equipo de los copos buscando el regreso en el lugar. Y terminan por esta parte hasta la altura de la guerra 31. Ahora tenemos una nueva oportunidad donde el equipo. Los otros buscaba la individual en la primera oportunidad a la altura de la 31 Es donde se va a quedar el balón, escuchamos el silbatazo de los oficiales Un fútbol que... Y ahora viene la primera oportunidad El pase demasiado largo se va a ir y completo por el costado ahora nos vamos a ir a la tercera oportunidad donde el equipo de Cuernavaca nuevamente busca la presión, vuelan los pañuelos y ahora estamos escuchando el silbatazo de los oficiales, el castillo será en contra de la visita, una buena noticia para el equipo local, porque con esto se van a perder algunas yardas de ese encuentro en donde fueron derrotados por el equipo de los fantasmas de la IMA 47-2, se viene el equipo de los potros buscando hacerse. Ahora tenemos acá la situación de despeje. No, van a jugársela al número 7. Va el individual, suelta el pase. Incompleto. Demasiado largo. Ahora vamos a la cuarta oportunidad, después del castigo se le da una nueva oportunidad al equipo visitante, esta vez sí decide la situación de espeje, van a buscar el regreso pero el bote está siendo favorable para el equipo visitante, el número 4 de Cuernavaca ya se está peligroso, están en la yarda número 7 del territorio de los potros salvajes y ahora van a entregar, van a buscar el individual, buscaban el acarreo pero se les está cerrando. Ahora ya se viene la segunda oportunidad, van en la individual por el centro, en la carrera, moviendo las piernas. Salón, la pasilla, yeah! Ahora sí, ya nos estamos viendo en la primera oportunidad. Tiene el balón, buscaban el acarreo por el centro, están moviendo las piernas, lo convierte, viene el engaño. Ya lados, pero ya aparece el jugador de los. Ah. Ahora la segunda oportunidad. Lo van a intentar. Buscaba el coreback. El espacio no le logran ganar. Ahora tenemos una nueva oportunidad. Tercera para el equipo de los potros, que están buscando un acarreo, iban por el centro con Jaciel, el número 15, dándose para buscar el regreso. Ahí está la situación de despeje. Dentro de los 90 nos vamos a ir ahora a la primera oportunidad, ahora a la ofensiva le corresponde al equipo visitante, es el equipo de los Leones quien va a buscar en este momento el arranque, va a buscar el coreback, tiene el balón, suelta el pase, va a ser incompleto, buscaban al número 80, ahora en segunda oportunidad el balón a la altura de la 39. Se está presentando una oportunidad con el número 7. Ya conectaron el pase nuevamente. La jugada pase largo y es completo. Ahora se si viene la primera oportunidad del pase que es completo. Estaba recibiendo el balón. Pero el número 3... Tres... Ahora van a soltar el pase, número 27, va por el costado, lo está intentando el individual y va a estar llegando. Bueno, ya estamos ahora por el que Lo estaban intentando. Vamos a ver qué nos dicen los oficiales. Vamos a ver el comentario, pero seguimos sin saber. Puede que algunos números. Confundamos al jugador, pero nos vamos a ir con la primera anotación del encuentro Va a ser para el equipo Ahora el número 7 del equipo De los Leones va con la patada muy baja, pero suficiente para hacer Cuerna baja, nos dicen listos derecha, listos izquierda Y vámonos se viene en este momento el regreso. Ya lo tiene buscado el equipo de los cuatro. Pero... Para arrancar la serie ofensiva a la altura de la 40 es la primera oportunidad. Suelta el pase. Incompleto. completo! No es así que. Ahora la segunda oportunidad. Está cayendo el tacleo atrás de la... Tenemos la tercera oportunidad, es el equipo de Los Potros, siendo comandado por este número 3 que está soltando el pase con la presión. Ahora nos vamos a la cuarta oportunidad y a la altura de la 39. ¡Venga por esa bola! ¡Venga! Ahí está la situación de despeje, la patada. Ya viene el bote se está yendo de que hoy dice blanco y negro el equipo de los leones Cuernavaca va a soltar el pase es completo busca el individual, sigue ganando las yardas, pero le terminan por frenar el la... avance ahora tenemos el arranque del segundo cuarto del encuentro, viene el coreback suelta el pase es completo Sigue moviendo las piernas, van dos tras de él, pero no lo consigue. Y la ofensiva de Cornavaca, y mantiene a Salvo el marcador de los cuatro. Se va para un pase, que se logró llegar hasta la zona prometida, pero no fue suficiente. Vamos a ver, sueltan el pase. Son 15 yardas por avanzar, el balón está en la 28, aproximadamente vienen los leones. Suelga, no, buscaba soltar el pase, nos engañó y se ve en el individual a ataque bien encima, van vale, los cuatro y haciendo el espacio al Tastlero. Se termina por caer números. La línea fue suficiente para lograr detener el avance. Ahora se viene la tercera oportunidad Ahora ya después de que se recuperara el jugador de los potros viene la situación de despeje por parte de Cuernavaca. Ya están recibiendo el ingreso y... Ahora ya se viene la jugada, van a ir por el costado izquierdo, la individual, en la captura le están cayendo encima es el número 68 viene la segunda oportunidad el balón a la altura de la 44 viene el coreback va a buscar suelta el pase el cofiero, el cofiero, el cofiero. Son 10 por avanzar, también por el costado derecho. Sigue el movimiento de piernas, pero termina con la captura al la... alto. ¡Vamos tribuna, gritan todos! ¡Vamos, arranque! ¡Vamos tribuna, gritan todos! se está preparando el equipo de los potros va en la individual escuchamos el silbatazo de los oficiales ahora nos estamos preparando para la primera oportunidad el equipo de los potros va a buscar la individual ya vemos al coreback preparándose Va a buscar la carrera no suelta el pase ya lo Segunda oportunidad el equipo de los Potros va a buscar individual, intentando ahí el acarreo. Los potros que va a buscar ir por el centro. Ahí lo tiene el acarreo. Ahora viene el intento de punto extra. Potros que hoy viene el regreso con el número 81, un buen regreso de Kitaro, que se está los espacios termina, ahora tenemos la primera oportunidad son 10 yardas por avanzar el equipo de los Potros, van a buscar la defensiva en la 49 el coreback de los leones suelta el pase, es completo siendo completo Segunda oportunidad, el pase de... Tercera oportunidad, van a soltar el gol, a... individual suelta el pase, ya comentó, ese número 4. se va por el costado, se está escapando, va en la carrera, y terminan los cuatro. primera oportunidad, se va a ir por el costado izquierdo, el número 7. está moviendo las piernas tenía el balón, lo intentaba unas de ocho en la línea ahora la segunda y cinco viene el coreback le individual suelta el pase demasiado largo aún así sacando sus instintos y se van a llevar Ahora ya se está viniendo la jugada nuevamente suelta el pase y la conversión va a ser buena. El marcador nosotros tendrá que buscar su última oportunidad ofensiva previo a que finalice esta primera mitad del encuentro. Ya vienen el regreso van a buscar. por Se está llegando el balón hasta la 39 son 10 yardas por avanzar. Ochenta y ¡Soy tu fan! Sí, sí, sí. pase que aparentemente va a ser interna. primera oportunidad por parte del equipo de los leones que van a soltar el pase ya lo tenían el picheo, excelente en la reacción al ofensivo y ahora ya viene la pata de quito de sus coches. Ahora sí, el coreback va a soltar el pase. Es sí, completo Segunda oportunidad, son 10 yardas por avanzar por parte del de equipo. Y los leones van a ir por el costado, Le suelta el pase, es completo, ya conectaron. Sigue sí, la individual. Y ya encontraron el espacio Va por el centro Y se termina escapando El equipo Como lo dice una institución Con tanta tradición como los potros salvajes de la UAE Ahora van a buscar en este momento La individual Intentaba la conversión Y va a ser buena Siete puntos para los potros salvajes de la UAE ya se viene la patada, va a ser buena hasta la zona del touchback. Otro salvajes. Ahora se viene la pegada por parte del equipo de los otros que están buscando la primera en lugar de número. La primera oportunidad Vienen cuatro oportunidades más Para el equipo de los cuatro que van a buscar el la y del la oportunidad Se va a Y lo tiene Se escapar Viene la primera oportunidad ah, El core va por el centro El acarreo Y Escucha. va a la tercera oportunidad el coreback moviéndose por el centro, lo intentaba pero terminan por sueltan el pase así completo viene la cuarta oportunidad, son nueve yardas por avanzar, el equipo de los potros, atento, va a buscar el coreback. Listo por el centro. Le controla el espacio. va la individual. Mueve las piernas y también las cadenas. Listo el coreback. Ya está buscando. Es el número 20. El encargado de manejar los controles es el número 9. Va a buscar por el centro. Pero le estaban cayendo encima. Mateo Galván intentaba controlar. Viene la segunda oportunidad. El pase es completo. Y... Ahora la tercera oportunidad. Van a buscar con el coreback. Van a buscar. Ya le están cayendo encima. No logran contenerlo. ¡Van a buscar el pase! ¡Sí, si completo! ¡Vuelan los pañuelos y probar. ¡Viene la situación de despeje, ¡La patada! ¡Ya están tomando el balón! ¡Es julio, el número 80. Primera oportunidad, 15 por avanzar. Listo, el equipo de los leones van a soltar el pase. Demasiado largo y completo. La... Ahora va el coreback, suelte el pase, es incompleto. oportunidad del equipo de los leones la situación de espeje déjalo, déjalo. Déjalo. La oportunidad son 10 por avanzar pero atenta la línea porque terminan rompiendo Ahora tenemos la tercera oportunidad, viene el equipo de los potros salvajes, suelta el pase. ¡Oh! ¡Ya lo tenía! Viene la cuarta oportunidad, lista la situación de despeje. 10 yardas para avanzar por parte del equipo ¡Vamos tribuna, gritan todos! Diez, respeto, rica! Rica! ¡Vamos tribuna, gritan todos! ¡Vamos tribuna, gritan todos! ¡Vamos tribuna, gritan todos! Termina abandonando el empate Y vamos a rankear, ahora sí la ofensiva Suelta el pase, largo Y demasiado largo